Muy buenos días, buenos días a toda la familia, a todas las personas que en este preciso momento sintonizan Canal 10. Su programa de mañana les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. ¿Cómo te sientes? Muy ¿Cómo bien. Te amaneces? ¿Cómo amaneces hoy? Bien, adiós las gracias, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, es el pedido que hago cada mañana por mí y por todos, para que nos dé inteligencia emocional y sobre todo tomar mejores decisiones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 con mucha profesionalidad, mucho amor, para que cada uno de ustedes pueda salir tempranito, informado desde su hogar, y también en las oficinas, eh, ya luego de 8 a 9. Francis. Eh, Fulvio, eh, esperamos que te recupere, sí. ha estado afectado de una alergia, y esperamos que, que este descanso te sirva para recuperar definitivamente la salud. Caramba, las alergias no, no siempre atacan cuando menos uno los espera. Eh, bueno, el informe del tiempo. Voy a dar el informe del tiempo, lo estoy aquí buscando porque es como no tiene acostumbrado eh, de mañana. Y, a propósito de la, sí. el agua que estuvo cayendo ayer, la brisa, sí, eh, sí. no sé, no, no, mira. Lo tenemos ahí en pantalla okay, bien. ya. Bien. Altas temperaturas continuarán provocando sensación térmica, calurosa, elevada. Durante el día de ayer se registraron valores de temperatura de hasta 39 grados, Carolina. Calor. Quemando, ¿no? Yo sí, sentía terrible, que, terrible. que la ropa me era un elemento y mi cuerpo candente. O sea, tú le saludas a las personas y te responden con el calor. sí. En algunas provincias, según la Red de Estaciones Meteorológicas de la ONAMED, diseminada de, de a, si a través de la red nacional, y para las próximas 72 horas, se pronostican valores entre 34 y 38 wow, grados Celsius, sobre gran parte de la República Dominicana, pudiendo alcanzar hasta los 40 Imagínese usted. En algunas localidades de la parte norte, sureste y la zona fronteriza, debido a la combinación de la alta concentración de polvo del Sahara o polvo africano, la radiación solar, el flujo de vientos del sureste cálido y húmedo, la ONAME recomienda a la población y nosotros también tomar suficiente líquido para mantener el Hidratado el cuerpo y vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros y no exponerse por tiempo prolongado a la radiación solar entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. En cuanto a las lluvias, para hoy en la tarde solo se esperan algunos desarrollos nubosos con la ocurrencia de chubascos locales y aislados tronada hacia, la de, hacia las localidades de la focalización de la cordillera central, zona fronteriza, así como aislado punto de la parte sureste del país, por una débil vaguada, mientras que en el resto del área predominante, condiciones meteorológicas de cielo con poca nubosidad y, bruf, y brumoso, por la concentración del polvo del Sahara. Cuando ustedes vean que a la vez que está claro, pero brumoso, como opaco el sol, sí. es porque hay una interferencia entre nosotros, el sol, por el polvo del Sahara. A propósito de las altas temperaturas que se están registrando, eh, tenemos que estar eh, muy pendientes de las ropas que utilizamos, tomar mucho líquido, los niños vestirlo con ropa ligera sí. y, y toda una serie de acciones que debemos de tomar o medidas para que el calor no nos azote tanto. Y a propósito de las lluvias también, salir preparado, porque ayer eh, había mucha gente varada. Eh, sí, en los puntos. Eh, no, se no se esperaba, es decir, no estaban pendientes, pero es que no vieron al de mañana, sí, porque no, se le dijo y, que y en también, la tarde llovería. Bien, eh, Francis, eh, siento que nosotros tenemos una cultura de, de no... Y, porque también había una creencia antes que la gente no, no creía, no en creía la valga la redundancia, sí. en las informaciones de meteorología. Pero y ya eso ya sí. ha cambiado, porque viene directamente desde Miami, eso es lo que nos dicen. Sí. Y entonces por eso los dominicanos como que cuando tú estás fuera, porque yo uso la costumbre, uno ve el tiempo, pero sí. aquí como que no tiene esa, esas esa iniciativas. Aquí cualquier día llueve. <ríe> <ríe> bueno. Así iniciamos en De Mañana y de esta forma vamos a entrar directamente al tema que vamos a tratar porque a la producción le llamó la atención esta situación que ciudadanos en San Francisco de Macorís denuncian, sacan la basura cuando pasa el camión y no se la llevan. Vamos a ver un video aficionado colgado en las redes sociales un ciudadano reclama a trabajadores de recolección de basura porque no se llevan la basura, a lo cual el chofer le explica que esa basura es de patio. Vamos a ver el video. Señores, aquí tenemos el camión de la basura. ...que me dijo que si no se deja caer algo, no se llevan esta basura. Miren, ahí está. ¿Por qué es que no se la van a llevar la basura? Él dice que me dijo que si no le dejan caer algo, no se la pueden llevar. Miren, eso es basura. No hay tierra, eso es basura. Y ellos dicen que no se la van a llevar la basura. Atención, Omar Javier, con el anuncio tuyo que saque la basura cuando pase el camión. Nosotros sacamos la basura cuando pase el camión. Pero no se la van a llevar porque dijeron que hay que dejarle caer algo. ¿Eh? No. ¿Por qué es que no se quieren llevar la basura? Claro. Dale. A, a Facebook, está transmitiendo en vivo. transmitiendo en Dígale que Móvil Solución Ambiental no recoge basura de espacio. ¿Oyeron? Atentamente, yo voy. Ok. Diga algo así, no se a la puso. esa basura, ¿qué ¿sí es basura? Ahí dice que eso es basura de espacio, señores. Miren. Ahí la basura que cogemos. Y no es basura que le estamos pagando a la ciudad. Que no come comer, ¿sabes? Ya lo hay. Este... Hay basura que Pero... díganlo así mismo ya tú se lo estás diciendo exactamente a eso le toca el ayuntamiento le va a decir basura de parte y tierra que tiene eso no tiene ninguna tierra eso es basura basura y el camión no sí. se lo ya lleva ya yo comprendí Carolina resulta que la basura o desechos que, que Móvil Soluciones recoge es la que se produce día a día en el hogar por consumo, plástico, botella, latas, orgánicas, los rechazos o, o lo que queda de la comida, para no decir que es una basura, sí. sino que es lo que queda de la comida, vegetales, vegetales. A lo que él se refiere, ya yo entendí, nosotros tenemos que comprender también, es que Móvil Solución es una empresa que da el servicio al ayuntamiento de recolección de basura y tienen una especie de semiclasificación para poder manejar el vertedero que se supone debe convertirse en un relleno sanitario importante y que la basura no sea un gran problema, hacia allá es que debemos de ir no sé, en el momento cuando nosotros tenemos una empresa de esta naturaleza donde el ayuntamiento paga, es que el ayuntamiento tiene una posición de supervigilancia y cuando se trata de escombros como tierra, desechos de construcción es responsabilidad del ayuntamiento movilizar esos escombros con este caso lo que resulta que esto es la limpieza de un patio como dice el chofer que es orgánico porque son desechos de palma eh, pasto y otras cosas apenas se ve una botella y un plástico pero ciertamente la gente tiene que comprender que eso no está computado dentro de la recolección, que si usted debe pagar, ya sea para llevarlo a un campo abierto, quemarlo, porque la quema de esto no produce mayores consecuencias, porque es orgánico, Francis. es desecho vegetal. Y ahí es que está la disyuntiva. Cuando hacemos una limpieza de un patio, es al ayuntamiento, que debe de reportarse para que el ayuntamiento con los camiones alternos recolecte y disponga de esta de estos desechos. Es lo que entiendo que está pasando ahí. Mira, eh, solamente no es ahí que tenemos esa situación. Si recuerdas, hace unos días eh, también presentábamos imágenes de, por acá, por la escuela eh, Padre Hebrea, me parece que es, donde habían... Eh, ¿Desechos o...? Eh, esos eran materiales de, de construcción. De sí, arena, eh, básicamente sí. Es que había. Esto no demuestra que hay un desconocimiento de la población de cómo debe de ser el manejo de los desechos eh, o de materiales de construcción o cuando hacen limpiezas en sus patios. ¿A dónde debe de ir dirigida esta basura, estos desperdicios que ya la gente no quiere en su hogar? ¿Cuáles son los mecanismos que se deben de hacer para llevarla? Porque está bien, eh, o sea, tú planteas, no, no causa ninguna situación que se queme por, por el tipo de, de, de, de material hoja, de, material, no de plástico, hojas que es, son, no es plástico. Es orgánico. Pero entonces tendríamos la situación de que te imaginas los ciudadanos que si en un sector hay 5 o 10 casas que eh, recortan o limpian sus patios y estén quemando esta basura. Entonces, como que no hay eh, una, hay, no está tan claro a dónde debe de ir dirigida o cómo debe de hacerse. Si ciertamente, si se llama al ayuntamiento y se le da ese soporte para la limpieza de su frente o de su patio, ¿a dónde llevarla? Si el camión no está dentro de los desechos que tiene que recoger, no está el, el recoger este tipo de desperdicios, ¿qué hacer? Como que los ciudadanos en este, en este aspecto están perdidos, desubicados, no tienen la orientación necesaria, es lo que puedo palpar. Y vemos... Vemos que cuando hay construcción, la gente a sí mismo, como este amigo televidente, recorta sus árboles a propósito de, de la temporada de lluvias que viene por ahí, que la gente empieza a limpiar, a podar, a recortar los árboles. Si entienden que es el camión que tiene que las recoger la basura o este tipo de desperdicio, y la compañía dice que no, entonces, el, el amigo no tiene la más mínima idea de qué hacer, y así hay muchos ciudadanos. Se debe de establecer desde el ayuntamiento, que es quien le compete, ya sea orientar o definir a dónde se lleve esa basura. Sí. Eh, lo idóneo no creo que sería tanto quemarla, porque es que imagínense ustedes todo el mundo quemando eh, basura, que, eh, desperdicios que el ayuntamiento no recoge, aún no sean materiales plásticos, como que no. Eh, no está tan definido y claro desde la ciudadanía y desde el rol que debe de jugar el ayuntamiento en este sentido. Tal vez tú lo manejas y lo sabes como has trabajado bueno, en el ayuntamiento, pero el ciudadano pasa, común no mira, lo maneja mira, tanto. Mira Carolina, lo que pasa es que ciertamente está faltando información y quizá precisamente lo que está haciendo Móvil Solución en estos días, que sí. hemos estado eh, haciendo Informando. una presentación... Uh -huh de la información donde se están realizando o donde se realizarán hoy o ayer o mañana las, las recogidas de basura por sectores y dentro de las horas incluso hacer recordar, recordar a los comerciantes del área del centro que de 5 a 7 o de 4 a 7 pongan o dispongan la, la, la basura de sus negocios ahora bien de que haya que buscarle una alternativa respecto a la relación que tiene Móvil Soluciones y el ayuntamiento como contratante. El ayuntamiento, vuelvo y repito, tiene un departamento de ornato y limpieza que no se ha eh, abolido, sino que es parte de la responsabilidad directa del ayuntamiento según la ley. Ese departamento de ornato y limpieza debe velar con los supervisores que el ciudadano sea orientado e indicándole un tiempo de permanencia de esos escombros, me refiero a los desechos de construcción. Obviamente que tú bajas, no podrías llevarlo al vertedero, porque allí lo que se trata es de que en un tiempo, vuelvo y repito, y espero que a mí me llegue, me, me, nos expliquen, en un tiempo Móvil Soluciones se convierta en un manejador del vertedero, ya no de un vertedero a cielo abierto. Esa sino, es la propuesta inicial. Sino de un vertedero manejado y administrado, donde la basura ya no sea un problema, sino un gran negocio, que tanto rente a la empresa que lo hace, como a los, a los recolectores que viven de, de, de los desechos y de la, ¿cómo se llama? De la, eh, de reciclaje. Entonces, más el ayuntamiento y la sociedad nos beneficiamos, ¿en qué? Un ambiente más saludable, un ecosistema en el área circundante, protegido o mejor manejado y que sea de menos impacto, porque ahí hay fincas, ahí hay zonas de habita habitadas por seres humanos, ahí hay crianza de animales, eh, me refiero en el entorno. Sí. Entonces, todo eso tiene que existir en una comprensión de información, como tú decías. Ahora, ¿qué hacer con este tipo de desecho? Ornato y limpieza debe recibir la información porque muchas veces el ciudadano no tiene el mecanismo de deshacerse de ella. Sí, no, no hay la forma. No hay forma. Porque dónde la vas a llevar? Entonces, el ayuntamiento aunque el ayuntamiento cobre una tasa, que creo que la cobra por esa recogida, como cuando hace las limpiezas de solares, sí. ¿hmm? debe el supervisor del ayuntamiento disponer de que los camiones alternos de ornato y limpieza que tiene el alcalde procure y que lo lleven a un área destinada para estos fines en el propio vertedero, Sí, no, ya ellos tendrán la forma desde el ayuntamiento pero donde el ubicarla. ayuntamiento lo hace y debe hacerlo como obligación pero se, aunque tengo días que no veo esos camiones alternos se necesitan políticas de, de información, de información. Estoy de acuerdo o sea, indiscutiblemente contigo. la recogida de basura, de desechos en República Dominicana no solo en San Francisco de Macorís ha sido un dolor de cabeza tanto para la ciudadanía como para las alcaldías eh, no les ha sido posible a los a las diferentes ciudades de República Dominicana lograr aún, eh, hemos visto que han querido en algunas ciudades lograr eh, un cambio de modelo en lo que tiene que ver con la recolección de desechos y llevarlo al punto de convertirlo en un negocio, el tema del reciclaje y todo lo que tiene que ver con este tema de recolección de basura, los eh, lo, los... Desechos, eh, a, o sea, la, donde se llevan la basura, el nivel de contaminación, los vertederos a cielos abiertos, o sea... Los improvisados. Los improvisados, que son algunas veces hechos por los ciudadanos, también por el nivel de, de conciencia que tienen y por las políticas que tienen desde los ayuntamientos en lo que tiene que ver eh, con la recolección de los desechos, que no es la mejor. Por ejemplo, acá se contrató eh, un alterno, en este caso Móvil Soluciones, pero en los otros puntos del país, cuando tú hablas de basura, de recolección, de desechos, de contaminación, la insatisfacción de los ciudadanos, porque entienden que no se les da el servicio que tiene que dársele, eh, es, es, muy, es muy mal valorada. También entra la parte del pago del impuesto del ciudadano para la recolección de desechos. De la tasa. Sí, de la tasa. No, sí, sí, gracias. Del país. Sí. Eh, la, a la gente no hay quien le, le hable de usted de pagar, son muy no, pocos no. los ciudadanos, las empresas en el centro de la ciudad lo hacen, pagan eh, su pequeño aporte o su tasa, pero los ciudadanos por los sectores, aparte de que se sienten desconformes, eh, porque no se les recoge, como ellos entienden que hay que recogérsele, cuando usted le habla de, de hacer ese aporte a la alcaldía, de pagar esa tasa, eh, ya ustedes se pueden imaginar el rechazo que causa. Entonces, es un trabajo en conjunto, como siempre decimos. Las instituciones tienen un rol que jugar, los ayuntamientos tienen un rol muy definido y establecido eh, a través de leyes que les dicen qué es lo que tienen que hacer en cada aspecto para Mira, su ciudad. Pero los ciudadanos también tienen que, un papel que jugar y tienen deberes que cumplir. Mira, eh, saludar a Fulvio Ureña que se recupere pronto y me dejó una nota, que está totalmente prohibido la quema. Sí. En contrato de compañía móvil no se, no se contempla recogida de escombro, como ya habíamos dicho, sí. construcción de, ni, de, ni de residuos vegetales de patio. Solares, por, toda los arbo, por poda de árboles y corte de grama. Ornato debe disponer de ellos, el ciudadano debe dirigirse ante ornato. El, y que definitivamente Ornato debe de disponer de esa basura pero el ciudadano debe pagar una tasa mínima, pero una tasa buenos no, días vamos a ver buenos días okay. terminas la idea esa es lo que decíamos, sí. tienes que pagar porque Entonces, no sos... ¿por qué? porque en la parte eh, de emisión debemos saber y debemos llegar a ese punto como ciudadanos, como lo hacen otras ciudades, que saben cuáles se lleva el, se lleva el camión y cuáles no, y cuáles son las del ayuntamiento. Entonces vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacer que el ayuntamiento asuma su rol, asuma su, su responsabilidad de vigilante tanto de móvil soluciones en el cumplimiento por lo que se le paga, como de la ciudad en condiciones de un ornato, limpieza de toda la ciudad y que el ciudadano responsable haga su aporte, porque yo he dicho, todos nosotros nos gusta exigir nuestros derechos, pero ¿qué hay de los deberes que constitucionalmente, también la propia constitución, nos impone a nosotros? Cuando yo cumplo con mi deber, tengo la seguridad y la certeza que soy poseedor de todos los derechos. Vamos a ver la llamada. Buenos Vamos días. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La discusión está muy interesante, que, aunque sea de basura, que se hable. <risa> <risa> <risa> Muchas. <Como risa> es <el> de salud. <risa> es de salud, no. medio ambiente, Problema limpieza. Sí. De, de todos modos, eh, el pastor, el maestro tiene que educar al alumno. Sí. El alumno es el ayuntamiento y su institución. Sí. Sea alcalde, sea eh, los altos. Porque, porque el problema, ustedes no nos sustanen, porque quizás no estén muy metidos en la comunidad. Sí. Miren, los recolectores de basura ah, que pierden el ayuntamiento, cobran por la izquierda sus pesos. ¿Cobran? Por, por la izquierda. Sí, porque uno no quiere que la basura se acumula ahí y la deja ahí frente a su casa, en un principio de higiene. Entonces, el meollo es cuando se habla de desechos sólidos. Sólidos. Eso quiere decir que nadie le pone la mano a esos desechos sólidos cuando lo depositan en la calle, en la calle o en la y, y hay eh, piratas que tiene